Ahí está, ¿lo tienes? ¿Bro? ¿Bro? Estás de coña Estoy dentro Vale Hay tres contratos, eh. Seguramente venga bastante gente. Hay tres contratos y tiendas. que... Okay. No sé. Sí. Vale, ¿ese cristal está roto? Sí, sí, sí, sí es que... Y yeah, además lo acaban de romper. No viene, ¿no? Como que se la pela. No, sí, sí, no te ha dicho... Dispararse No, está viniendo, está viniendo Está viniendo Lo veo, lo veo, lo veo ¿Tuyo? Vale Uno abatido Y el otro está aquí, en esta casa Abatido ¿Los dos? Sí, pero ese tiene otro rest ¿Cuál? Lo ha salido en... Está ahí, detrás del muro Detrás del muro este Se es ha auto reanimado Florentino para no, mí. Tiene que haber. Oh, pues yo sí. Eh. No puede ser. Eh, dos el en tu casa. Fáctica. Okay, eres un crack. Tenemos por el momento ya, eh. Ya, eh. Pero no te veo, a ver si puedo coger. Yo coger. No, ahí, hostia. Que me Qué rastreen, bien. que me rastreen. Rastreme, rastreme esta. Helicóptero. Sí. Va a ser el compañero del del bounty y se van a pirar, tío. Le meto, eh. eh. Se ha tirado. He dado, eh. Se ha metido dentro. Amenaza a tres, eh. Son esta gente. Salen en el radar. Vale, uno en el tejado. Y uno aquí. Ha batido. En el tejado justo arriba mío. No, en el tejado donde estoy yo Ah, pues aquí tenemos tenemos otro, ¿eh? ¿Dónde está el otro? Cuidado, que el otro va por ti, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado no, way. no, no, no, no, no, nota yo estoy por ponerme a jugar con. con la Grau y el Sniper, eh. A lo mejor lo pruebo. ¿Nadie cerca? Nadie cerca. ¿Un no. más buscado en la torre del aeropuerto, campeando? Me llevo yo otro. Toma, toma, toma, toma. Pídate otro y. no, y te lo dejo guardado. Bueno, podemos coger el helicóptero y mirar por el aire, eh. Buscamos a alguien. ¿Eh? ¿Puedes llevar a casa de placas? No, llevo silencio mortal. Por la escopeta ¿Tú no puedes llevarla? Que tú... ¿Tú qué arma llevas? Sí, llevo, llevo también silencio, pero bueno, venga, me llevo... ya. cógelo tú, que yo llevo la escopeta, ¿sabes? Tú que llevas el sniper y Yo MP5, ¿no te jode? ¡Pero llevas el sniper, crack! Espérate ¿Podré ir aquí arriba? Vale, no No, no tiene pinta La quita. Toma Voy a pillar la banderita Hostia, esto está sin lootear Pilla la bandera, pilla la bandera ¡Hostia! ¿Eh? ¿Eh? Magnífico no, dado un nuevo en un cofre? Bueno, ¿Qué has hecho? Estaba en el helicóptero con mi mina Es que quería poner, quería poner la, el helicóptero debajo de la mina Para que cuando alguien viniera y explota el helicóptero Claro, ah, no, que alguien viniera y, y, y explotara el helicóptero, pero ha petado antes de tiempo No, no, no, está detrás de la casetilla Son dos Están entrando en la casetilla, esas es de las de código que... Sí Han entrado Vale, pues vamos a esperarle fuera ¿Ha salido uno? ¿Muerto? Buena Caja de chapas eh, aquí, aquí hay... Tiene un aéreo, eh He el UAV y me llevó el aéreo Aquí Aquí hay mochila, ¿eh? ¿Tienes mochila, tú? Eh, este también tiene vale. ¿Cómo está la zona cerrando? Sí, la zona está cerrando ...pero hay que hacerlo ya... ...porque... ...no hay más tiempo... Nada. ...bueno, bueno, bueno, bueno, por lo menos sabemos dónde está la siguiente... ...y sabemos que estamos muy dentro... es susto me has dado, colega... ...eh... ¿Tenemos otra bandera o qué? Hecha. Si pillamos otra bandera, no sé de dónde va a salir sí. la tercera zona. Sí. O vamos por una bandera, entera Pero pueden haber pillado el bobo en esa tienda. Sí, ¿eh? sí, sí, por eso lo digo. estoy tiene pantalla? Sí. Vale. Pero llevarán ya fantasma y todo. Sí, pero si nos llevan sangre fría. Disparos por allá arriba. Un tiento de station. Mm. Y otro tío al lado de la bandera. No desaparecido, voy a dar la bandera, bandera, bandera, bandera, mal. fantasma Malo bandera Cuidado porque por aquí puede haber gente, eh No, no hay coplo, eh Me dispara Venga, no, venga, da igual, igual, está igual ahora con el no, no, no, dinero que no, no tengo no, en la... El... te rayamos, te rayamos, te rayamos Corro ni va Me quedo igual, la verdad. Trackeado. Déjalo, déjalo, déjalo. Déjalo en el altar. Ya, ya, ya. Pero bueno, tres plaquitas que tenía que gastar. Por la tontería. No, yo también. No, un tiro tonto, el limpo. Me quedo aquí. Vale. Uff No, vaya zona de mierda aquí ya. vaya zona de mierda. ¿Alguien necesita esto? Ya sabes. Yo sé dónde iba, yo iba aquí, eh. Sí, vamos a tener que cruzar en algún momento. Que esta zona es muy mala. Pero no sabemos dónde va a caer la zona. Sí, pero. ¿La, o sea, es la zona, otra bandera? Esa es la zona más centra que hay. Hombre, si quieres, pillamos esa bandera. Y sí, no, ya, por los jajas. Helicóptero. saben yeah, yeah. ¿Dónde estamos, eh? porque la bandera se ve. Coño. ¿Se han disparado? No. ¿Se han disparado o no? No, no, no, no. ¿Ves? Pues Sabía yo, a vamos a tener que ir aquí. Pero es que ni siquiera... ¡Y yo vaya a zona de mierda! Pues hay que cruzar ya yeah. Ya, yeah, pero ¿dónde nos colocamos? Nos ponemos ahora, ahora vámonos allá yeah. Nada, eh Estamos cruzando por todo el medio Tenía esperar el fondo, eh Pues el del helicóptero está pesado, eh Sí, que de vuelta, que de vuelta, déjalo Se ha tirado, se ha tirado ¿En serio? ¿Se ha tirado? Que eres tonto. Ah, toma, por saco. Eh, gente delante, gente delante, los tienes delante. Cae Uf. otro. La ha reanimado en la tienda ahora mismo. Sí, Tiene que estar aquí dentro, eh. Ese sale, ese sale en el radar, eh. Tienen que estar metidos aquí. Ah, ya lo veo. Vale, uno ahí arriba, uno aquí arriba. Uno, los dos muertos. Uno, eh, mira a ver si queda alguien más en el rodado. Sí, ahí? uno aquí, uno aquí en esta casa. Vale. En la que estoy yo. Voy. Está arriba. ¿Las dos? No. Entonces está arriba del todo. ¿Sube ahí arriba, loco? Eh, volando. Bien pesado. Claro, acaba de caer de un culado Pero es que no le veo, tío. Si hay que vale, ya la muerto, bela, ya allá. Muerto, muerto, muerto, bati. Eh. Otro helicóptero, hermano. ¿Estamos tontos o qué? Están pesados lo los helicópteros, eh. Mira la espalda. Entonces cerrando, sí, ¿no? No sí, cerrando. Sí, está cerrando ya. Puerta. Sí, yo. Lo bien que nos vendría ahora una cobertura desplegable de esas, eh. A la derecha se disparan. Sí. Los veo ahí arriba ¿Craqueado? Ya me lo veo Estamos un poco expuestos, eh Ya, por eso no lo estoy viendo, Por eso mismo pasó no de me, me está apuntando <ríe> el del sniper, eh Al que les ha disparado no oh, Tira para adelante, tira para adelante Ahí pasa. Hay otro Otro ahí arriba ¿qué vuelta? Ahí está Abatido Vamos rotando, vamos rotando. Uf, no sé si me gusta mucho esta zona, eh. tirador. Sí, mira, mira, mira, mira. mira. Aquí, aquí, aquí, aquí, Rubén. Nos podemos quedar, eh. Aquí no, no está dentro de la zona. Bueno, pero por ahora. Tirador, dónde cojones está? Está allá abajo. Está ahí abajo, tío abatido? matas? abatido, tiene si no red Vale Bueno, hay gente arriba. Ah, sí. ya solo quedamos dos equipos Lo no veo Están arriba Te tira placas. Craqueado. ¡Abatido! Vale. ¡Corre! Ve al otro. Está allí, ¿eh? Detrás de la marca azul. Está tirando un precisión. ¡No! Está ahí, está ahí, está ahí. ¿Lo pillas por la espalda? Tengo dos torres, ¿eh? ¡Qué buena, hostia! ¡Vamos, hostia! ¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha sido? En la primera... Ha sido la primera sí, partida, sí, la ¿eh? la primera partida que hemos jugado... Así, win.